Y en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? ¿Oyes cómo corre? ¿En qué empleas la mayor parte de tu tiempo libre? ¿En ver la tele? ¿En viciarte a la play? ¿O eres de los que pasan las horas muertas frente al ordenador? ¿eh?